Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, eh, hoy vamos a estar analizando lo que es una replay que hice sobre lo que sería este nuevo bachat. Ah, eh... no, mentira amigos, se la creyeron. ¿Cómo están queridos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. ¿Cómo les va? Parecían que estaba serio, que se había muerto alguien de mi familia, pero no, no, no. Estamos eh, felices y contentos, por suerte, gracias a Dios, si es que crees en Dios Y bueno, eh, tenemos muchas noticias En realidad, mentira, no son noticias Tenemos un gameplay que vamos a estar viendo hoy, que vamos a estar eh, jugándolo Y vamos a estar analizándolo con este burras que, que comienza mañana, mañana, mañana, viernes bueno, eh, el tema es así. Lol. Bueno, empecé marcando cuáles son los puntos que tienen que dilucidar para ver. Nando Keep, Nando Capo Streamer o solo clon. Pero yo no soy un clon, salvo que sean buenas le pongo yo ahí. Hola, cómo va? Afirmativo. O sea, afirmativo. Afirmativo, soy un clon, sí, sí, sí. Me mandó invitación ahí, pero bueno, por lo general trato de no, no, porque si no es un quilombo. Cuando quiero grabar no, no acepto invitaciones porque si no es un caos, me empiezan a hablar y no puedo concentrarme en la batalla. Que es hacer justamente esto que ustedes están viendo en estos momentos. Que es avanzar a primera línea erróneamente. Chicos, con este tanque no se puede avanzar a primera línea porque les va a pasar esto, pollos. Les va a pasar esto que van a ver ahora. Avanzamos con cuidado. Vemos que en el minimapa somos los primeros que avanzamos. Estamos en una partida de 7 y 8. Con este burras con este bachat. Eh, decido En cierta forma Avanzar, pero con cuidado Fíjense que ya estoy dispuesto a irme Ahí, espoteamos a un Leo Y... ¡Yuu! Tengan en cuenta una cosa Me parece que estoy casi seguro Que no tenemos eh, sexto sentido O sea, nos lanzamos así a la batalla A, a lo macho Y fíjense, el Panther 8,8 Fíjense, trato de cerrar retícula eh, Bueno... Ahí va nuestro tiro, nos comemos uno más, claro que sí, el Panther 8,8 recarga en 5.7 segundos Con lo cual no tenemos ningún tipo de posibilidad ni de chance de enfrentarnos a él Desde esa distancia, desde media distancia no podemos enfrentarnos Porque él está asomando solamente la torreta si quisiera Y nosotros estamos ahí tratando de mostrar todo nuestro chasis De manera pareciera casi a propósito, pero no es así bueno, entonces tengan en cuenta ahora qué, ¿Qué hago acá? ¿Qué hacen Ando? Se va a una esquina no tengo, no tengo forma de reparar la munición Con lo cual tengan en cuenta esto Que Voy acá a avanzar un poquito porque quedan 40 segundos Bueno, ahí va Ahí vamos en velocidad normal Ahí vamos eh, Ahí está, ahora sí y cuando ya queda poco para poder reparar la munición, dejamos que los pesados avancen. Yo traté de ir a más adelante como para poder dar un poquito de luz. Pero es que la verdad es que la precisión del tanque es lo que es. Es muy complicado tratar de dar algún tiro siendo punta de lanza. Es muy difícil porque te las vas a comer todas. Fíjate el cierre de retículas que es una locura. Lo que tarda en cerrar es demasiado chicos, demasiado, demasiado. Estoy acá medio sin saber qué hacer Bueno, dije... Creo que voy a apoyar a los pesados Me parece que pensé en ese momento Porque esto lo grabé hace como... Dos días o algo así Pero... Bueno Hasta ahora llevamos cero de daño Jugué solamente dos partidas con este ¿eh? Con este tanque Ahí va uno ¿Precisión? Sí, sí, mira Ahí va el segundo Ahora Explicame una cosa ¿Cómo puede ser que en el tiro anterior al Panther? Mmm, traté más o menos de ir cerrando retícula Y no se la pegué Y estaba mucho más cerca y acá estoy a 513 metros. 513 metros. Y se la pego sin cerrar retícula. O sea. Gente de Wargaming tiene que hacer algo con eso. Ahí no puede ser. Hay cosas que el RNG no no no, no va. No me chamullen con el RNG y el 25% y demás. Epa. Ahí los mensajitos de la People. Eh. Hay cosas que no... Que son raras, o sea... No termina de cerrar, de no poder pegarle un Panther 8,8 cerca. Y después de disparar casi a... 550 metros. Y sin cerrar la artícula pegarle, o sea... No tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno. Acá seguimos. Eh, llegamos 670 de daño. La verdad que no es mucho. La verdad que es bastante poco. Fíjense que nuestro equipo ya está... Prácticamente en un 60% muerto Esperamos que cierre, perfecto, le pega eh, Queda un tiro más, recuerden que nos queda un tirillo más eh. Ahí se mueve, aseguramos el tiro, perfecto, chau, me voy para atrás Me voy para atrás porque estoy solo chicos me queda el c 3 que ahora me va a spotear en 3, 2, 1. Ya está listo, spoteado. No tengo sexto sentido. Está el IS. Pero trato de meterme en esa cueva y de moverme en zigzag. Fíjense que trato de moverme de acá. O sea, hice una diagonal. Hice así y así para que él no me pueda pegar libremente. Porque él seguramente me tiene en un... Eh, me tiene como, como yo lo tengo a él. Eh, auto apuntado. Perfecto, nos vimos. 1950 de daño, perfecto Adiós Setter, gracias por todo Y ahora se nos viene el IS Que debe estar por ahí, yo la verdad es que estoy Muy, muy eh, conmocionado Por decirlo así, porque la verdad es que tenemos El ojo de aquel lado, el 703 2 de aquel lado Tenemos al Super Hellcat acá El Black Prince, el IS, el Lower O sea, pero es que es Una guasada la cantidad De tanques que tenemos que enfrentar y es imposible Hacer mucho más de lo que estamos haciendo Llevamos unos 2000 de daño casi 1950, es que decido tratar de limpiar en cierta forma con 650 de vida un poquito este, este lado. Ahí lo veo al IS. Tenemos dos tiros y después eso es lo malo que. Eso es lo malo y lo bueno también. En cierta forma de que. Bueno, eh... ahí aparece el Lowe. Bajo un cañón. Perfecto. Sabemos que tenemos el Low ahí. Me queda un tiro más. Pero ahí me hago el tonto. Tomen esta como válido. Me hago el tonto. Recargo. El logo me da un poquito de espacio como para que yo pueda disparar los dos proyectiles. Estoy yo con un J-Panther. O sea, estamos en el horno. Contra 2, 4, 6, 8 contra 2. O sea. Pero bueno, ahí me dio tiempo para que recargue. Eso es lo bueno. Auto apuntado adentro. Me pega un tiro, pero. Dos tiros. Y eso es todo lo que podemos hacer. No queda mucho más. 2771 de daño, chicos. Ya está, disparando. Eres pollo. Eres pollo. Ya está, es así. No hay más. No puedo pedir mucho más tampoco. O sea, son 8 contra 1 o 2. Eh, la cuestión, ¿cuál es la siguiente? Traten de tomar estos consejos como válidos, los de por ejemplo, cuando tenés un autocarador esperar atrás de una piedra, que el logo sé que es lento que recarga relativamente lento que se mueve despacio entonces yo puedo de alguna forma trolearlo, si no, no hubiese estado el J-Pante, ellos no hubiesen sido 8 yo podría haberle pegado los dos tiros él me pegaba uno, yo me daba una vuelta recargaba, hacía un par de vueltitas más, y después daba la vuelta de vuelta para pegarle dos tiros más, y ahí ya me lo, casi que me lo estaría llevando si no, reitero, o sea, esa maniobra, pero bueno, el tema es que es, que es imposible. Tuvimos un Win8 de 3455, eh, casi 3000 de daño. Fui por lejos el que más daño hizo. La verdad es que no me acuerdo, ahora no tengo los resultados, tampoco me interesa. A mí lo que me interesa es que vean el tanque, cómo se mueve, cómo se, cómo se maneja dentro del campo de batalla. Es un medio tradicional con poco blindaje y que hace muy bien la función de lo que es el. Eh, ¿Cómo decirlo? A ver. Eh, pegar y te vas, pegar y te vas pegar y te Aparece uno adelante, vos pegás y te vas Pegás y te vas Porque si vos sos punta de lanza Como me pasó al principio Que me comí los dos tiros y no pude hacer nada Porque es que no podía hacer nada Y comí daño Al divino botón, o sea al pepe Al pedo, comí daño eh, Que ahora me hubiesen venido muy muy bien Porque hubiese pedido, por lo menos Podido pegar algún que otro tirillo más eh, Entonces Mi consejo es no pierdan daño tontamente. Eh, traten de que... Bueno, pero la people, ¿cómo está? ¡Full! Bueno, eh, eso chicos. Traten de no perder daño... Eh, si es que pueden, porque después al final de la partida les puede servir de un montón. Espero que les sirva esta partida. Espero que por lo menos hayan... Eh, Visto cómo se mueve un poquito este tanque. Después le voy a pasar otra replay que tengo también. Y si no, de última mañana, seguramente a la noche, mañana que es viernes, estaremos haciendo algún que otro vivo. Seguramente mañana por la noche vamos a hacer algún vivo, como siempre hacemos con la cuenta sheriff o con la tradicional. No sé, eso depende. Veremos, veremos. Lo que ustedes me digan en los comentarios es lo que se hará porque ustedes mandan en este canal. No es que mandan, o sea, ustedes saben que eso. Yo les hago caso a lo que dicen. En tanto y en cuanto no empiecen a, a pedir cosas raras. Llenando, aparece en Zunga. Eso no va a pasar, por lo menos en este canal. Después vemos en otros canales. Tal vez en Twitch puede ser, pero acá no. Porque no da, amigos. No da, no da, sinceramente. Eh, así que, bueno, queridos. Espero que hayan apreciado la, la replay. Y cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios. Como siempre, respondo todo lo que tienen para decirme. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.